¡Vamos! Sí.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 Las leyes laborales? Por favor, vender especias no es tan difícil. Pensé que estarías dispuesta a hacer la colecta por nuevos libros. ¡Ay, quiero libros nuevos! Pero tenemos una colecta para libros nuevos cada semestre y aún no veo ningún libro nuevo. ¿Y los libros? Ah, sí, <risa> A mí no me importan las colectas, mientras no las llamen colectas porque molesta. Yo solo quiero ganar no. el gran premio. El estudiante que venda más especias ganará unas figuras de tamaño natural de los muchachos Maguti, hechas antes de que Tyler dejara el grupo para iniciar su nada exitosa carrera de solista. Y será... ellos serán míos! ¡Ah! Oh, por favor, Dieter, tú ganaste las figuras de las locas gemelas Shenanigans en la última colecta. ¿En las niñas necesitan compañía? Oh. Hicimos un trato, Liderhausen. El este de Cashew Creek es mi territorio. De acuerdo, de acuerdo. Me iré, sí. Si sí, vas a venderle paprika a la vieja Gruber. Dicen que es la anciana más mala que existe y que su casa está encantada. ¡Encantada! ¡Encantada! ¿Terminé? No voy a ir allá. Y no porque la casa esté encantada, sino porque estoy cansada de ofrecerle cosas a la vieja Gruber cada año y que nunca me compre nada. Hola, soy Pepper Ann Pearson de la Escuela Elemental de Hazelnut. ¿Cómo está hoy? No quiero tus locas semillas. Hola, soy Pepper... No quiero tus locos imanes. Ah. No quiero tus locos... lo que sea. Oh. No, entiendo, no me di cuenta que, que eres gallina. Oh, yo no soy una gallina. De acuerdo, está bien, lo haré. Ya terminé. Ajá. Ah, ah. Me preguntaba cuándo iba a volver a aparecer tu rostro pálido en mi puerta otra vez. ¿Qué basura loca ofreces ahora? De acuerdo, no tiene que comprar nada, pero la mataría ser amable una vez. Atención, estudiantes, quiero agradecer a todos, bueno, a la mayoría, por participar en nuestra colecta más reciente. Y la ganadora del primer premio es... Pepper Ampir. ¡Muchachos, Maguti! Puedes venir por ellos mañana. Vera se hace cargo de los premios y hoy no está. Eh, su madre falleció. ¿La madre de Vera? ¡Vaya! debió haber sido vieja. Quiero decir, muy, muy vieja. Bueno, no le decían la vieja a Gruber por nada. Vera Schwarz Gruber. ¿La mataría a ser amable una vez? ¿Qué he hecho? Pearson, deja de murmurar y ve a clase. Debo trabajar. Devastador 5.000. Cielos, es muy triste lo de la Madre de Vera, ¿no es así? Me pregunto qué fue lo que finalmente mató a esa anciana que vivía en esa aterradora casa. ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! Oh, ¡Fui yo! ¡Yo maté a su madre! Las últimas palabras que le dije fueron, la mataría ser amable una vez y murió. <risa> Debo haberle dicho esto 10 veces diarias los últimos 60 años. ¿En serio? Oh, linda, no fue tu culpa. Mi madre tenía 114 años de edad. Tuvo una vida feliz, plena y muy, muy larga. ¿114 años? ¿Sabes, peperán? Me sentiría honrada si dijeras unas palabras en su servicio funerario. ¿Yo? Mi madre solía hablar de cómo adoraba cuando los niños iban a venderle cosas. Esos niños vendiendo sus locuras me mantienen joven, eso decía. ¿Oh? Te veré el viernes a las tres. ¿Pero qué rayos voy a decir en el servicio funerario? No sé nada de la vieja Gruber salvo que no me agradaba. De la vieja Gruber, tú sabes tampoco que tendrás que investigar. Todos tienen una historia, un ángulo especial, sobre todo si su vida dura una eternidad. Preguntar, ¿eh? La vieja Gruber, bueno, Déjame decirte que es la peor vecina que, desgraciadamente, ha vivido a mi lado. Bueno, ella murió ayer y... ¿Murió? Oh, esa pobre y queridísima ancianita. Pero usted dijo que era una vecina terrible. Quise decir terriblemente maravillosa. Sí. ¿Y puedes decirle a la vieja Gruber que la vieja Nelson dice que puede conservar sus platos de rana de colección? Bueno, eso será algo difícil porque la vieja Gruber murió y. ¡Oh, esa pobre y queridísima mujer! ¡Ah, 16! No! ¡Bingo! ¡Ah! ¡Ay, esa pobre y queridísima anciana! Mamá, acabas de decir que la vieja Gruber era mala y amargada y que deberían quitarle su permiso de conducir. Pepi, por favor, nunca hablaría mal de los muertos y tú tampoco deberías. Y así nos despedimos de la queridísima señora Gruber, la más cariñosa, amable y amada mujer de esta comunidad. Mentirosa, amada, ni que nada, ni siquiera te agradaba Son las mentiras más grandes que he escuchado Y no quiero tus locos magnetos no los, ¡No los quiero! quiero. ¡No, lo no, quiero. Los, no quiero. los quiero! Pero a nadie más le agradaba, sin embargo cuando murió todos actuaron como si fuera una santa y yo... yo. Se llama hipocresía y mi grupo y yo vamos a cantar una canción para ti Así es Hip hip hip hipócrita tú no dices la verdad. En tu mente algo está y cuando oh. hablas no es igual. Hip hip hip hipócrita. Una pesadilla. Solo es un mal sueño. Abraza al oso tierno. ¿Qué voy a hacer? El servicio funerario es esta tarde. Si digo algo, gentil, sería una hipócrita porque ni siquiera me agradaba a la vieja Gruber. ¿O es más importante honrar a alguien que murió? Mamá, ¿qué debo decir? Pepi, Vera te pidió a ti que hablaras. Solo escucha a tu corazón. ¿Qué quieres decir? Gracias, mamá. Mamá no fue de ayuda. ¿Qué debo decir? Yo solo sé que siempre le tuve miedo a la vieja Gruber. Nunca pasaba frente a su casa. Siempre envidié su siniestro apodo, la vieja Gruber. Es raro. Sigo sin cruzar por su casa, aunque sé que ya no está ahí. Oigan, ¿podrían empezar a llamarme el viejo Kamalani? Ya sé. Voy a decirle a Vera que no lo haré. Vera, ¿puedo hablar con usted? ¿Te importaría cargar esto por mí? Tengo que alimentar a los gatos de mi madre. De acuerdo, el asunto es que no Nunca creo... creerías cómo terminaron esos gatos aquí. Escucha, mi madre estaba enamorada de un sujeto de la televisión, un sujeto adorable, pero... Y luego hubo una época en la que mi madre pensó que los gorriones estaban planeando. Oh, mira en lo que me estoy convirtiendo. Viniste aquí a decirme algo y yo he hablado sin parar. <risa> y es que mi madre, oh, era algo especial. ¿Y qué querías decirme? Ah, uh, solo que la veré en el servicio funerario. Quiero agradecer a todos por venir hoy a rendir tributo a la señora Edna Gruber, y ahora Pepper Ann Pearson quiere decir unas palabras. No sé cuántos de ustedes conocían muy bien a la señora Gruber, pero sé que todos en Hazelnut sabían quién era la vieja Gruber, y muchos se entristecieron al saber que había muerto. Creo que Hazelnut pensaba que ella viviría ahí para siempre en esa casa encantada, sé que yo sí, aunque nunca me compró nada para las colectas de la escuela. Hazelnut nunca olvidará a la señora Edna Gruber. En verdad ella era alguien especial. Oye, niña, no me tires como ser... ¡Ya dejen de cantar! Ah, ¡Vera, hola! Gracias otra vez por tus palabras francas pero amables en el servicio, peperán. Mamá habría odiado cualquier cosa demasiado melosa. ¡De nada! Vine a decirte que fuiste mencionada en el testamento de mi madre. Aparentemente ¿Ah? admiraba que siempre trataras de venderle cosas aun cuando ella no comprara nada. Demostró valor. Así que hizo un donativo a la caridad, en tu honor. Vaya, creo que nunca se llega a conocer a las personas. Como libros son, no los juzgues por la portada. ¡Ajá! ¡Lo sabía! Está usando el dinero de la colecta en su beneficio. ¡Me da asco, director! ¡Ah! ¡Los libros! Pero, el auto... Ah, eso. Bueno, la vieja Gruber me lo dejó. Yo era como un tataranieto para ella. Director Hiki, cuando dije asco, era en el buen sentido. ¿Puedo ayudarlo a llevar esto?